Bienvenidos de nuevo a un Be Productive, my friend. Esta vez os vamos a explicar las 10 mejores herramientas tecnológicas o programas, software, como queráis llamarlo, que utilizamos en nuestra empresa, en Oniaz. Primera de las herramientas, Slack. Nosotros no podemos vivir sin Slack. Slack es la piedra angular de todo nuestro software. Slack es un servicio de mensajería instantáneo pero que tiene una apertura a nivel de programación para conectar absolutamente lo que queráis. Conectar otras herramientas que voy a nombrar a continuación, eh, programar bots para recordar cosas a la gente, bueno, se puede hacer infinidad de cosas. Slack es nuestra piedra angular de mensajería dentro de la empresa. Segunda herramienta, Doodle. Doodle es yo creo que la herramienta más simple, pero más eficaz que he visto a nivel tecnológico. Es para abordar eh, cuando quedas con... Un, dos o tres o 17 personas para agendar una visita. Por ejemplo, pues tú pones yo tengo disponibilidad el día 3, el día 5 y el día 6 a las 4 y la gente va rellenando qué días puede y al final sale una cita. Perfecto para agendar visitas y citas que participen más de dos o tres personas. Tercera herramienta, Trello. Trello es imprescindible en equipos multidisciplinares, equipos que van a trabajar en un mismo proyecto varias personas, por ejemplo, marketing, diseño, programación. Sabes en todo momento qué tareas está haciendo cada uno. Tiene una versión gratuita muy potente y además lo tienes todo bien organizado y en cualquier momento puedes saber qué está haciendo cada persona. Importantísimo. Me voy con una rara, Freshdex. ¿Qué es Freshdex? Es un sistema de tickets que también puedes conectar con Slack. Ya veis que me voy el todo el rato a Slack para que la gente, por ejemplo, meta sugerencias, para controlar las incidencias que tienes dentro de la empresa, por ejemplo, se ha atascado el baño, yo que sé, pues la gente puede meter tickets. Es un sistema de tickets súper trazable y súper conectable con otras herramientas para tener toda la información de la empresa en tiempo real. MailTrack. ¿Qué es MailTrack? MailTrack es otra herramienta como Doodle, muy sencillita, pero muy útil. Es como el doble check de WhatsApp, pero para tu email, por ejemplo, de Gmail. Tú puedes saber si la otra persona ha leído el correo y cuándo lo ha leído. Saber con seguridad que hemos entregado un presupuesto o que la persona cuántas veces ha leído ese presupuesto. Tiene también una versión gratuita y creo que os puede facilitar muchísimo la vida y aumentar vuestra, vuestro poder de información. WeTransfer. ¿Qué es WeTransfer? Ya sé que casi todos sabéis lo que es WeTransfer, pero este vídeo eh, también va para emprendedores que llevan poco en el mundo de la tecnología o mmm, acaban de iniciar sus negocios. We transfer es imprescindible para mandar archivos hasta 2 GB a otras personas. Súper importante si hay que mandar pues archivos de Photoshop, presentaciones, muchas cosas para mandar archivos de gran peso, imprescindible eh, y muy, muy sencilla. Signaturit. it. es Signature it para mandar contratos online que tengan validez jurídica. Signaturit, it, súper importante para no estar escaneando documentos que luego te los mandan eh, ¿la firma está mal? No, esto, escaneas el documento, te lo manda online y te lo firma online con validez jurídica. Y las tres últimas herramientas me voy a centrar en herramientas de redes sociales, que creo que también son muy importantes y a mí me gustan mucho y quería guardar como una parte del vídeo para el tema de redes sociales. Combin. Combin es una herramienta, es un bot para Instagram, para conseguir seguidores orgánicos bien cualificados, gente que tiene tu mismo interés, conseguir clientes, notoriedad... Es un bot que lo programas, va trabajando solo y te va consiguiendo seguidores orgánicamente. Toolows. Toolows es una herramienta, lo mismo que Combin para Instagram, pero para Twitter. Aparte te puede eh, sacar informes, vas consiguiendo seguidores, eh, te va trackeando hashtags que te interesen. Por ejemplo, si te dedicas al mundo del marketing, pues saber qué está pasando en el mundo, en el marketing. Pues... Toulouse, una herramienta que os aconsejo que exploréis, nosotros utilizamos mucho para conseguir clientes a través de Twitter. Y por último, Eat Monster. es lo mismo que Combin para Instagram, lo mismo que Toulouse para Twitter, pero para YouTube, para atraer visitantes a tus vídeos de YouTube, visitantes, likes, eh, seguidores, es una herramienta de crecimiento orgánico para YouTube que te ayuda a mejorar eh, tanto tus conversiones, como el aumento de número de visitas y tu repercusión de los vídeos que tengas en YouTube. Y estas son las 10 herramientas, hay muchísimas más, o sea, eh, sí que me gustaría hacer dentro de un tiempo otro vídeo con otras 10 herramientas porque eh, tenía unas 40 y he tenido que segmentarlas en 10. Creo que son las 10 más importantes que utilizamos eh, dentro de Oniad. Si queréis conocer mucho más a fondo estas herramientas, eh, en nuestro programa de Brico Marketing, os espero que os suscribáis para aquí para cuando lo saquemos, analizaremos a fondo estas herramientas de cómo se utilizan, cuáles son los trucos y mi compañero Javi de Brico Marketing os explicará con mucho poder de detalle. Estas herramientas. Así que suscribiros por aquí por la campanilla y ya sabéis, os espero en el siguiente Be Productive. Suscríbete a ONIAD TV, haz clic en la campanita y descubre los contenidos de marketing y empresa más punteros. Y regístrate gratis en ONIAD.com. Anúnciate en los mejores medios de internet de forma rápida, sencilla y muy segura. ¡Te esperamos!